El premio Donostia en cumple este año su decimoquinta edición creado para impulsar el teatro en Euskera. Pero antes de desvelar la obra ganadora de esta edición tan especial me vais a permitir daros a conocer los datos sobre el número de obras de teatro para adultos en Euskera que se han ofrecido a lo largo del año 2014. Se han representado en nuestra ciudad 15 obras con un total de 40 funciones, a las que han asistido casi 6.000 personas. Desde Donostia Cultura y el Servicio de Euskera del Ayuntamiento, seguimos apostando por fomentar el Euskera en todos los ámbitos, también en el ámbito de la cultura y la creación. Está claro que estos tres últimos años, la oferta de la programación cultural en Euskera de nuestra ciudad ha aumentado considerablemente. Una programación amplia y estable, que muestra nuestro compromiso hacia con la cultura. La obra ganadora de la 15 edición del Premio Donostia Anzalti ha sido Arrasto Art de Bellagú Pampín Laboratería, que se podrá volver a ver en nuestra ciudad el próximo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, a partir de las 20 horas en el Teatro Victoria Eugenia. En ese acto será entrega el premio de 2000 euros en metálico y una serigrafía del artista Inigo Arregui.